¡Coño! Uh, cabrón me asustado. Puta. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta con un nuevo juego. Los in vivo. Me han recomendado este juegazo, dicen que de miedo, de terror, ambi con ambientación parecida a Siren Hill y que voy a pasar muy malo rato. ¿Me acompañas en este pedazo de juego? Ya sabes, un fuerte like, comenta tu mejor parte del vídeo. Y si no me sigues, no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita, que vamos a pasarlo mal. No le daba nada, ¿eh? Wake up, you are total en coma. Venga, new game. No he jugado, ¿eh? Abierto, no he jugado nada. He visto un pequeño vídeo de un minuto, pero no se me spoile. y no he jugado nada. Nada, así que todo lo que me encuentre va a ser surprise para mí. You are you feeling, you feel as same in inglés eh? Sí, pero. están pues vivos, es posible terapia. <coughs> Ahora controles cómo son. Sé que en primera persona. Creo. A ver, perfecto. Mira, tengo. Oh, tengo un perrito. ¡Tengo un perrito! ¡Oye, que malico, mi perrito! Tengo un perrito. No puedo salir de, de, la, de la acera, parece. Vale, vale. Voy a procurar hablar lo mínimo para que me metáis en, en, en el juego, ¿vale? Ahora mismo estoy muy tranquilito, así que... No Vamos a ver por dónde me salta. ¡Firulai! ¡Que se va a poner a llover, Firulai! Mira, un perro, pero luego la sombra parece un gato. Mira, mira la sombra. Es un perro, pero luego en la sombra parece un, un, un gato. ¿No le habéis puesto hocico al perro, en serio? ¡Vamos, aquí! ¡Vamos a por una escobilla galleta! Es que se llama scooby ¡Mamma mía! ¡Y yo sin paraguas! ¿El perro caga ya o qué pasa? ¡Vamos ya, chuchillo! No, pues nada, pero aquí está cayendo una, una buena, ¿eh? Recordemos que una característica, una característica pese A de decir era la niebla Y el mar tiempo y todo ¡Mamma mía! Y el perro su ritmo No, eso ya me he Quiero una Scooby Galleta eh, Ahí me he criado el Scooby Con no sé qué más Vaya torrancia, vaya lluvia torrancia está cayendo Y aquí el tonto la polla Sacando al perro Lo que cae de agua y el perro sin cagar El, el, perro, el, perro, va a su, el perro va a su ritmo, ¿sabéis? El perro va Ya está, ni modo Al perro le vale Verga que está lloviendo Mamma mia, eso que yo o... Veo... La lluvia va de mal en peor, ¿oh? uh. eh... Vamos a sí. Pueden pasar cientos de cosas. A mí esto que puede... Perdido en vivo. En vida. Pueden pasar cientos de cosas, pero que tu perro se lo trague la puta alcantarilla. En serio. Puede pasar miles de cosas, que te caiga, que te ponga chorreando, que atropieras. Pero que a tu perro se lo trague una puta alcantarilla. Macho ni que fuera it, Mismo it. Ah, encima llevo. Obviamente llevo una linterna. Será. Quiero creer que es del móvil, ¿eh? Recordad que los juegos de miedo me encantan, pero no paso miedo. Eh, y soy muy crítico con la cosa. Así. Esto no es... ¿A qué juego hacía tu referencia? ¿A un demo. A un juego, a un juego como era. Maldemoni... Ah, vaya, Vale, pero por aquí pueden ir también, ¿no? Parece. Eh, os digo, no me pero susto. No sé si el juego tiene susto. No me pero susto. Obviamente, por un. Muy poco miedo que tenga, un susto no me lo quita a nadie. Si me aparece de repente, me sube con el volumen a tope. Mmm, soy tan trompeta del apocalipsis, y me aparece una cara que me ocupa toda la pantalla. Pues lo más humano es. La debe de haber un repullo, uh, llevando al perrito por ahí. Van a llevar donde no hay que llevarme Oño. Eh, cadena de inventario. Bueno, me se pega el perro uno, uno, uno ladrillo De que me está pasando algo Mamma mía, que cantería más rara, ¿no? es el perro atender a tener que saltar estoy como estoy escondido sagi bueno o se hablaba de sagi no <risa> me han silbado colega Le andamante un poco mano en la caja. Vamos ya. A ver. Yo he empezado a poner comida. Y carne rancia en eh, la caja vieja. Y no sé qué de unos pequeños eh, grillos. Para ir y no sé qué y fui a jugar. ¿Qué vale? pues carne, carne vieja y. carne rancia y. Eh, mi, o, mi ojos... es... no me acuerdo que era. Uso. Eh, no puedo... Mi ojo está tan, tan, no, tan dañado o algo así, no puedo usarlo para leer. Sí, lo podéis poner a juego en español, eh. ¿Te cuesta coger el, el Google Translate o leche? Pone opción en español. No. ¿No? Coño. ¡Uh! Cabrón, me asustado, puta! perrito. Ahora, lo bueno, que se que música No sé si cómo se está el juego, pero ya os digo. Si oye mal ahora en este episodio, disculpadme, porque es para que escuchéis el ambiente. No con el siguiente, o los proyectos que lo pondré. Vale. Me la luz de la linterna, ¿sabéis? Pluntaro como yo se pone a sirvar al perro en este sitio tan raro. Venga, cosa rara, ¿Cómo estuviera cargando. Mamma mía. mía por un tubarcio vamos que le den por culo al perro vamos llamo los bomberos, que se peta a callo mamma mía la verdad es que aquí esta ciudad tiene un saneamiento un poco extraño Bueno, no me solo meter mucho en tuberías, pero esto es todo es normal que haya todo debajo de, vamos, en un sistema de saneamiento de una ciudad. Puta madre, adiós. Y, y viene para acá. mía pero donde está el perro el malo por si me responde y yo solo en mi casa luego luego tengo pesadillas ¿sabéis? A ver, no, perdón, tengo unos sueños raros. Es el día cuando tienes miedo de lo que, que sueñas. Tengo sueños raros. Zombie muerto. Zombi, si muerto. Y me veces muerto viendo lo mismo. Zombie, Paco, cosas agarradas no sé. Ya así. enfermo. Ahora ahí lo camino, cual cojo. Susto, susto. No. おっ Pues, eh, Ya puedo comprender por qué me han robado el perro. Este tío tiene una mascota muy rara, colega. Tiene una mascota muy rara. Ahora sí, sí, píllate tu perro. No robes perro ajeno, coño. Pues el perro que ocupa tiene. Y tu mierda de mascota que. Y es cosa más fea, eh. Pero que polla, ¿eh? Y parece, parece lo que... Jude, colega. ya puta mierde! ¡Oh, qué guay! ¡Se acaba uno! Saca capa uno, voy a tener que encontrarme y matarlo. Mmm, qué emocionante. Vaya fumadera, eh. O vaya, el perro dónde pues se ha metido. Esto es puro, puro y duro sin eh, lo Los efectos de fondo y eso es puro y duro sin todo o claudrofobico, ahí con ruido de fondo que te está, está chicharrando tu oído voy a ¿Qué quiero, quiero todo, ¿sabéis? vale ¿está por ahí? es que no sé, quiero meterlo todo Ah, toma con la partida, qué guay. ¿no? ¡Game safe! Vamos un poquito más, ¿no, chicos? Llevamos 20 minutos, vamos vamos, vamos un poquito más. No sé si es que he es muerto o que es así. No tengo ni idea, ¿eh? No, no he muerto, casi. Eh... ¿Como okay. ¿No que…? Vamos a ir, ¿va? Pues… como el corazón de tu novia Rado. Venga, hombre Que me dé mi perro, que te compre uno. Bueno, recuerda chicos, no comprar a la mascota, es ¿eh? adoptar. Hay muchas mascotas eh, con, queriendo mucho amor. En centro recogido, obviamente, eh, de protección de animales. De perrito, gatito, hay muchas mascotas, por favor, no digo adopta no, no no no no alimento un mercado que se aprovecha de eso y que y que tenga a los pobres animalitos pues en jaula nada más que para ¡Oh, un lo es que era obvio y los cohetes. Open session, station. Pero que le he hecho abierto, por cierto. ¿Qué vino yo? Abrir estación. ¿Qué he a ver yo. Ah, vale, que llama otro. A ver Este es el, el escenario Ah, vale I un want to go, no puedo ir, eh, eh no Atrapado en este tren Dame, loco, pero suena como si hubieran atropellado a alguien Verde Ah, ah se ha parado el tren Bueno, mientras que no se, mientras que no se inicie Oh, mira Inicie Hablo bien, eh Los para menos juego para verlo jugado en directo, porque creo que tiene una duración de una dos horas aproximadamente no, no va a haber nada, pero bueno I want to make a No puedo tomar una decisión Él tiene el, el control de. No necesito tener control para volver a mi vida Nater el lore, que el lore tampoco que sea muy es que no sé por dónde tirar. Claro, bueno, vale. Funcionan. ¡Vaya mierda de cadera! ¡Me han fatal! La madre que te parió. Daba miedo la, una cadera que no funcionan Porque te, no sabes si te van a comer. Te van a subir. no sé. Vamos. Sí. Vamos. Puedo guardar. ¿Puedo guardar y salir? Vamos a un poquito más, chico. Puedo y luego. ¿Puedo guardar y luego guardo otra vez? Y sí, vale, perfecto. Puedo hacer, vale. ¡Hostia! Que se apunta así Pues mira, mira, sí, está bien ¿Qué dispara Apunta Ahora habría que ver qué mmm, enemigos merecen usar la pistola Qué enemigos merecen usar eh, El martillo Después voy con tu tránsito ¿Qué es el martillo? A ver, yo leo como Super inglés, ¿sabéis? Queda, queda bien. Y bueno, va a salir un bicho para probar la pistola? ¿En serio? ¿Nada? ¿Un bicho para probar la pistola para ver si. Lo, lo es raro, lo más normal que te De aquí arriba, estoy por aquí. Total, no funciona. No sé cada cuánto eh, tiempo parece una, una sala para guardar. ¿eh? Voy a examinar todo que si hay una pistola, hay munición. Pues aquí. Yo no puedo decir, va. Hostia, ahí, sitio. Sí, uh, poco, poco, poco me voy? Yo soy lo de esa. Hay tres caminos posibles. Vamos. Primero de la izquierda. Ah, ¿sabes? Dígame, no me ni un puto susto aquí, en serio No, eh, no sé lo que pasa, no sé no, si sí, eh. soy muy feo. O fea. Yo creo que era una... Una... Una... Hostia, esto es otro bebé. Esto es un cambio de bebé. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sí? ¿qué ha pasado aquí? Oja Madre del amor en Para ¡Pfff! ¡Coño! A ver, Kile, ¿Para qué le echa a No, hay que, hay, hay que correr. ¿Qué estamos la vida. Es puro duro serengil, ¿eh? Puro duro serengil Mierda Es puro duro serengil, colega No era para guardar, para guardar ya, ¿eh? ya pinta pero aquí para guardar para guardar hay que ir a guardar aquí para guardar bueno chicos ya he puesto la guinda en el pastel ya he puesto la mía en la boca para que veáis el juego. ¿O está molando. El más. De los in vivo. Me he ido molado. Está guapo. Ya sabéis, un fuerte like para apoyar el vídeo. Para que venga más gente. Para que lo vea. Para que crezca más el canal. Y el comentario de vuestro. De comentario, el, la mejor parte de vuestro. Del, del vídeo, obviamente. Que queréis ver. Queréis más de esto. Más famoso. Soy me pide un fuerte like. Mira la cámara y recordar. adoptar mascota, no compréis.